Miren, Esto va así, no am, si libera el karma El público hace palma, pierden la calma Tu vida es un drama, yo simplemente cuento la trama Y si la fama llama, no contesto, me quedo en la cama pero Parto la caja si la gente me reclama rap Es un deber dejarme el alma en cada track Expresión, mi libertad, yo lo pinto en cada cuadro Cada papel en blanco es un milagro todos quieren lo mismo a estas alturas ser una figura La fama no dura, lo que dura es la escritura No hagas de hip hop una basura comercial Representa la cultura bajante del pedestal Mi estado mental es delicado, culpa del cuaderno Pero normal en estos tiempos, todos están enfermos Mi estilo eterno, mi ser interno, mi flow eterno Mi lírica cruzando el hemisferio Falta de criterio, se transforman en críticas Como el que habla de política y no sabe Ustedes no son quien para criticar mi música Hay mucha boca suelta en este ámbito y el grave no cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de expresar Para empezar, dejaré que el micro hable Y si tengo que dejar toda mi sangre en esta caso Voy a morir por el hip -hop, que sea mi parado cerraba el mismo plan alimentando al fan Atravesando obstáculos en el camino Sigo mi destino y pese a quien me quiera ver fallar Cada proyecto que comienzo lo termino Hablo de optimismo, hablo de mí mismo Hablo de todos aquellos que eligieron ser distintos Hablo del sentimiento de saber que hay que te escucha Siente lo que vos, por eso sigue dando lucha Y puta, que la vida es una mierda, ya lo sé Que hay mucha cosa injusta, pero no pierdo la fe Mira, sigo de pie, no me pico desde el frente Todo está bien así, acompañado de mi gente Liberando el karma ah. Noam si 2013 eh, eh. eh. Noam si libera el karma sin sí. viva eterno, mister interno Mi pluma eterno Ustedes no son quien para criticar mi música Hay mucha boca suelta en este año